Acá en el rinconcito este de consultas, eh, abierta y receptiva a lo que quieras preguntar y deseosa porque yo pueda responder. Por suerte, en general, le entrego mi boca este, al, al que ya sabe, al que más sabe. ¿eh? Es muy gracioso porque Johnny en este momento está filmando con eh, su iPhone y la manzanita tiene un espejito. Y todo el aparato es negro, salvo el espejito de la manzanita. Y lo que estoy viendo es mi boca. <ríe> es muy impresionante cuando dije, le entrego mi boca a él y vi la boca ahí y dije, ay Dios mío, qué momento. Dime tú, querida. Eh, Noelia eh, quedó con una pregunta pendiente del webinario de ayer. Ah, ok. Y bueno, ella quería un trabajo en blanco. Mm. Y me has preguntado por qué quería ese trabajo en blanco, qué respaldo. Claro, ¿qué sentía con un trabajo en blanco? Hay gente que siente que es un techo. Tener un trabajo en blanco es algo que te, que te pone techo, que más de ahí no vas a subir, porque el, tra el trabajo en blanco tiene un dueño. Un dueño que te contrata para que trabajes para él. Y siempre vas a estar trabajando para otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a tener un techo porque más de ahí no vas a llegar. Eso ve mucha gente. ¿Por qué vos no? Esa era la pregunta mía. Claro, ella habla del respaldo, que te dije ayer, que lo tuvo en la infancia, lo tuvo de su padre y no, y no tuvo respaldo de la madre y del hermano. Entonces ella dice que el trabajo fijo siente que le va a dar ese respaldo porque actualmente lo hace de forma independiente y es muy fluctuante y variable. ¿sí? Y en cierto, dice, lo que le ingresa por vez no es, eh, lo, no es fijo, digamos, y quisiera lo seguro y fijo también. Bueno, eh... Entonces, uno no tiene que buscar trabajo ni pareja eh, pensando en ese tipo de gustos que son eh, complejos, traumas, eh, nudos no desatados, problemas no resueltos. Es como el cuento ese de mi amigo me espera eh, porque está por morir, me mandaron llamar, pero yo no puedo cruzar el bosque en la oscuridad y está por anochecer, así que no podré llegar a, a, a darle el último beso. Y entonces, este, dice únicamente que le pida a Dios que cuelgue el sol donde está, que me espere, que, que el sol no caiga, que yo pueda llegar de día hasta la cama de mi amigo. Entonces, eh, el milagro acontece, él camina por el bosque, el, el sol no cae, llega de día y cuenta la anécdota a los que estaban ahí. Y entonces uno de los presentes dice, ¿por qué en lugar de pedirle a Dios que no anochezca, no le pediste perder el miedo? Eso es fabuloso, ¿no? es un cuento maravilloso. Entonces, eh, yo tengo que curarme. Si yo tengo este concepto de lo que es el, el trabajo en blanco y otro concepto de lo que es trabajo en negro, yo no estoy yendo a buscar un trabajo, estoy yendo con mi trauma, dirigida por mi trauma, por mi complejo, por mi, mi, mi condicionamiento. Por... No, eso es lo que yo tengo que combatir, es lo que puedo combatir. No solamente lo que tengo que combatir, puedo combatirlo. ¿no? Contaba días atrás un, algo que yo tenía con las gelatinas. Era una época en que comía gelatinas y entonces me escuché dar la indicación de... A mí me gustan las rojas, ¿eh? Haceme gelatinas rojas. No compren de, de otra porque no me gustan. Y cuando escuché la palabra roja, yo dije, pero la gelatina me gusta si es de frutilla, si es de cereza o me gusta roja por el color rojo. Indagué y, y bueno, y llegué a la conclusión de que el rojo era el color de la gelatina de mi infancia. Doña Petrona de Gandulfo, mi madre, mi tía Jorgelina, Spic de fruta, todo eso... ...tenía una gelatina de color rojo... ...en mi este, memoria emotiva... ...entonces lo que hice fue... ...conscientemente pedir... ...que me hicieran cualquier gelatina menos roja... ...para que yo pudiera permitirme... ...probar los sabores... ...de cada una de ellas... ...por ahí realmente el de... ...qué sé yo, el de manzana no me gustaba... ...pero el de uva era delicioso... ...y además tenía un color violeta precioso... ...entonces digo que... ...te podés permitir vivir otras experiencias y relacionarte con el trabajo en sí mismo. No importa cuánto te pagan, quién te paga, si el sueldo es a fin de mes, sino relacionarte con el trabajo, porque un trabajo, a ver si volvemos a la idea de lo que es trabajar. Volvamos al trueque. El trabajo es, yo tengo la gallina, yo crío gallinas, yo alimento a las gallinas y las gallinas ponen huevo y voy a tu casa y te digo, te traje una docena de huevos, eso es trabajo. Ah, yo tengo la vaca, y ordeñé la vaca, y con la vaca hice crema, queso, manteca, y yo te, te, te cambio, te vendo te, el trueque, te, te intercambio, te doy por tu caja de huevos, te doy la, la crema, la manteca, la leche. Perfecto, eso es trabajar. ¿Qué podés dar? ¿De qué me hablas? ¿De trabajo, seguro, sueldo? ¿De qué me hablas? ¿Qué podés dar? Yo no sé si gano haciendo esto. No lo sé, no le pregunté a Johnny si esto es pago, si cuánto ganamos porque yo ahora, en lugar de estar cenando con mi marido, comiéndome una sopa de cémola, estoy acá grabando con vos para vos. No sé, no lo sé. Esta chica sí porque es de un webinario que creo que tenía un costo de no sé cuánto, un valor, perdón este no sé, pero esto que estamos haciendo no sé ni qué es, ni para qué es a mí me gusta hablarte a vos y saber que puede haber otra gente, otras personas que están pasando por lo mismo me gusta entonces hace lo que te guste después la plata vendrá por añadidura te, te aseguro que nunca te va a faltar pero si entregás los huevos que le sacaste a tu gallina, la que le diste de comer y si vas al señor de la vaca y, y te da la, la leche y la, y la manteca eso es, eso es.